Hoy te echamos el primer piso de Neo 18. Esta tarde vaciamos la primera losa aligerada del local comercial. Recordemos que este edificio tendrá 14 niveles y medio, más un sótano y semisótano, los que albergarán cocheras, área comercial, departamentos y amenidades exclusivas y diferentes para renovar nuestro estilo de vida continuamos trabajando con concreto premezclado especial de resistencia 280 kilos por centímetro cuadrado utilizado para garantizar la consistencia del edificio y la resistencia ante un movimiento sísmico pero nuestro trabajo no culmina aquí tras el curado del concreto de inmediato iniciaremos con el levantamiento del segundo piso gracias por confiar en nosotros Continuamos avanzando nuestros trabajos a paso firme para brindarte lo mejor.